Señores, estamos de vuelta aquí en Los Osobrosos. Había otro programa detrás de cámara, pero ya realizamos a la realidad, chicos. Vamos frente a las pantallas. Es propio de todos los martes hablar concerniente a nuestra salud y facultades mentales. Y para esto tiene que ser un profesional del área, porque imagínense ustedes, nosotros no muy cuerdos, y atribuyendo temas de no que no son de nuestra no. incumbencia, ¿verdad? Como fue, ¿Cómo fue No muy, no como muy cuerdos, para no quedar de que, que ah, qué loco, sí. que son los cuatro muchachos. No, no muy cuerdos, te lo voy a poner bonito, pero dicho sea de paso, <risa> está <risa> con una con profesional... Hoy. Sí, es cierto, es cierto. <risa> <risa> ya vino oh, con lo una profesional del área que va a hablar con nosotros acerca de cómo establecer límites saludables en las relaciones interpersonales está aquí con nosotros la licenciada Adriana Joselina un aplauso para ella buenas chicos buenas tardes gracias buenas bien. tardes estamos aquí hoy en energía ay, a tú. toda la audiencia que nos ve y nos escucha tanto Así por es. el televisor como por YouTube verdad en vivo sí lo subimos vivo, en YouTube en vivo, en vivo. bien hoy vamos a hablar de cómo establecer límites en las relaciones interpersonales, no solo de pareja, cualquier tipo de relación, porque a veces decimos, ay, ¿cómo yo puedo establecer que, que mis necesidades se cumplan, se respeten a nivel de pareja? Pero también a veces no tenemos límites saludables con nuestra madre con un tío, con un hermano, con una cuñada, una amiga que es muy... perdón el término sosobrosa, pero sí, para que le demos sentido, ¿verdad? Cuando hablamos del límite saludable, ¿a qué se refiere en la parte psicológica? Nos referimos a esa capacidad que tiene la persona a través de la asertividad, de decir con claridad cuáles son sus necesidades y hasta dónde estas necesidades se pueden violentar dándole lugar a la otra persona sin necesidad de agredir o que se vea como una imposición. Eso sería libre y saludable. Conforme a lo que tú dijiste casi ahora, ¿por qué es cuando una persona asiste a buscar una ayuda generalmente se piensa más que es por pareja que otra cosa? ¿O es siempre por pareja? Es que el amor nos mueve. Ya, tú ves. Y normalmente wow. eh, se cree eso, que sí. es por la pareja, pero aunque es un tipo de amor diferente, pero es el amor el que nos mueve y a veces ese desapego. Ese oh. ese querer no despegarme de esa persona Hace que en ocasiones los límites no se puedan establecer Hay algo que yo pueda ver, por ejemplo, si me pasa esto ¿En qué bajada me quedo y te dejo ir para el bien de, no, de los dos? ¿Hay algo que esa persona me muestre, me deje ver? Que yo diga, no, yo allá hasta aquí hasta aquí quedé Sigue Mira qué pasa, tranquilo. Renier, los límites son tuyos o sea, tú no puedes pedirle permiso a una persona para poner límites. Eres tú que tienes que clarificar hasta dónde llega. ¿Qué sucede? Que hablamos de poner límites y decimos, pero ¿por qué me cuesta ponerlo? A veces no. tenemos miedo a confrontar a la otra persona. Límites? ¿En verdad lo ponemos? Sí, lo podemos o poner. Lo podemos. Lo, lo podemos lo poner. Podemos, sí. Y sobre todo, usando la clave de la asertividad, de manera agresiva, muy fácil decir, no me moleste. Uh -huh. Eso no es límite. Uh -huh. O sea, límite es cuando yo me doy a conocer tal cual yo soy, te doy a conocer mis necesidades y por eso va a haber una comunicación más honesta entre tú y yo, donde se van a respetar los derechos tuyos y los derechos míos. Sí, porque será esa situación que yo digo, no, ya ya hasta, hasta, hasta este viernes le dejo de tirar, escribir o Frutura, revisar ¿verdad? y sí. ya el fin de semana, el fin de semana un chín de soledad y ya ando con la cabeza malísima. Ajá. Entonces, los límites que yo puse supuestamente... O sea, ya la entonces, o sea, porque decir... hay una combinación entre el límite que tú, de que tú debes poner y tus necesidades como persona. Exacto. ¿Qué pasa? Perdón, sí, sí, Hay un límite porque como estaba diciendo, ya si tú eres viernes... Cuidado no, si no tú se... estás hablando del límite de territorial, no es así. <risa> eh, no, no, no es jugando en esto. No. <risa> el límite... Tú dices, vienes ya, no te voy a buscar más, ya, no me escriba pero, pero más. El de y el domingo, Ay. Ay, mamacita. llega ese dolor. Y si llueve. ¿Y la ¿Y la, dific la sí? dificultad de salir muy buena pregunta. Resulta que cuando establecemos límites, lo que lo dificulta son cinco aspectos. Primero, mi autoestima. Yo no sé quién soy, cuánto me estimo, qué cuesta mi autoestima, entonces la dejo atropellar lo primero es la autoestima, lo segundo es el sentimiento de culpa. Yo no quiero sentir culpa de que la otra persona por mí se siente mal. Ay, ay, por ay, eso ay. no establezco límite. La Tercero, serie. no saber decir no. Entonces eso crea una carga emocional en nosotros increíble, incluso cuando explota lo haces de mala manera. Así Te lo digo es. por mí porque ay, pues, ¿verdad? Antes vino ella yo el... o sea, quería quedar bien con todo el mundo. Bueno con la familia, con los amigos. Cuidado si necesitabas aprobación. No aprobación. <risa> sino del hecho que yo entendía que ayudar en ese momento me hacía era buena persona. Okay. Okay. Entonces okay. no sabía decir que no. En ese Entonces, momento no era, llegó, tú, era, era lo que ellos querían. Llegó un momento dado que yo dije, no, pero espérate tú estabas absorbiéndote como persona porque yo me estoy consumiendo Exacto. yo dije no ahorita bromeando decía cuidado si necesita aprobación porque es el cuarto elemento sí, justamente cuando que cambia su esencia para encajar en un Exacto. grupo pero uno, de acuerdo a eso te lo digo porque me vi en ese en ese estado sí. y cuando exploté, exploté de muy mala forma entonces hiciste y en vez no de asertiva reconocer. fuiste agresiva e impulsiva sí, claro. porque hiciste un cúmulo de presión, de estrés de ansiedad, Tención, tensión, todo. frustración todo y yo. ¡pum! Salió. <risa> Todo eso, y el primer yo. paso ya lo Ay, dio, que hizo, era ¿no? aceptarlo. Exacto. Es un buen paso. No, y yo aprender a decir que mira. no. Por ejemplo, hoy alguien Falta me habló un, al ¿no? teléfono no me y me dijo, mira, Ay. yo necesito esto y esto y esto. Yo le dije, no, Pero mejor no, sí, no. hoy yo no es puedo. Es que los límites, como le dije ahorita a René, Yo no puedo porque tuyo. el vehículo adiana. lo tengo en una situación sí. y estoy a pie, no puedo. Exacto. Termina, adiana. Adiana. El quinto elemento que hace que imposibilitemos el poner límites, ya mencionaba, ¿verdad? Los demás. Y creo que es uno de los más importantes, miedo a la confrontación. Ah, sí, de que ¿qué es esa persona después? te va a dejar de hablar. ¿Qué es qué el a miedo después? a la confrontación y detrás de eso viene lo que es el miedo a estar solo. Uh -huh. eh, yo no quiero que la otra persona me vea como conflictiva, no, mentira. O como si, un monstruo. Tú, si tú estás exigiendo tus derechos... Y lo haces de una manera asertiva, para nada eres conflictivo. Porque Al usted, contrario, la persona se acerca. Pero no los psicólogos hablan así. Bueno, en mí es una esencia. ¿Por qué no a los niños y mi amor? No, a, a los, los niños y a no los niños, mi, no amigos, amigo, mi amor. un amigo mío. Porque no tengo el permiso. Este tipo de personas. Este tipo de personas sí, este persona que, como tú dices, no le gusta poner como límite a la cosa. Yo le decía como que lo callado. O como esa gente callado. Él fue una vez cuñado mío y está en Estados Unidos y ve el programa. Oh. Él es una persona, <risa> o sea, y hay muchas es personas como cosa, él. Sí, sí, hay mucha persona, cosita, ¿eh? hay uh, muchas personas como él que uh le hacen -huh. cosas, le hacen cosas y aguantan. Y aguantan. Y como Su personalidad, ¿sabes? la personalidad uh -huh. de él es así: ¿sabes? tú le haces cosas, le haces cosas y él. Tú sabes, eh, claro, no sé si ella, es, supongo yo que ha explotado en un momento de pero que, es muy, muy reservado con la habría cosa. Habría que interiorizar, pero los, lo normal es que, res, que no, hagamos respetar nuestro espacio. Y como decía ahorita, no es imponerlo, yo no debo preguntarte, René, ¿qué límite yo quiero que tú tengas conmigo? No, soy yo que tengo que establecerlo y explicarte el por qué lo, debo, lo establecí. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos límites saludables, se oye raro, pero nos acercamos más a la persona. ¿Por qué? Porque el otro ve una coherencia entre lo que yo soy y lo que quiero. Imagínate que yo le diga que sí a ustedes al mismo tiempo, en horas muy cercanas y que le quede mal. Uh -huh. Al final voy a tener una vergüenza con ustedes y una frustración conmigo, pero ¿qué pasa? Que estos límites a veces no cuestan tanto por el afecto que le tenemos a las personas. Imagínate, me llama mi madre y me dice, eh, Adriana, tú vas a poder venir a cenar, pero ya yo tengo un compromiso previo. Ese afecto que yo le tengo a mi madre, puede hacer que yo no haga un desapego y por eso no establezca límite con ella. Entonces luego estoy en una disputa, ¿a quién le quedó mal? porque dar Por dar bien con ella en ese momento. Así es, por eso los ah, límites tienen que ser que con que toda, entiende. todo tipo o sea, de relación. Ariana, hay veces que la persona, tú sabes, como que no ayudan en el sentido de que a veces tú le dices una cosa a alguien, una vez yo le dije a un amigo mío, mira, tú tienes que tratar de decir las cosas como son, tú sabes, uh -huh. porque... La gente, no, porque la gente se va a molestar conmigo. Ah, que tú no puedes. Es que eh, mira, hay eh, la gente a veces no tú, entiende. Tú controlas lo que tú haces, lo que tú dices, tú controlas lo que tú decides, tú controlas tus actos, pero lo que el otro hace es del otro. Sí, y gran parte creo de eso que Genesis expone ante ese amigo se da porque él no establece sus límites al principio de la relación. Exacto. Sí. Hay pero, amistades, por ejemplo, muy tóxicas. Sí. Que, que tú dices, pero ven acá, ¿son amigos o qué son? Pero, porque todo el tiempo juntos junto, junto. Y tú dices, ¿y cuándo hay un momento? ¿Cuándo se sabe que hay un espacio? La soledad no es dañina cuando ay, tú te no. conoces. La soledad sí. Sí. Pero siempre, uh -huh. siempre hay, como que son con personas... Que no es so, no con todo el mundo que actúan así, sino con varias personas. Puede ser tanto un amigo que dice: Fulano me está llamando, ¿verdad? ¿qué le digo? Como que se limitan cuando, con amistades. Sí. En, en parte yo tengo amistades así, que eso no, que es Fulano que me llamó, tú sabes. Es que no, es que si usted tiene que decirle que no, que no. Y que decimos no puedo nosotros en el área, nosotros, bueno, hay que hacer un peritaje con esa persona. <ríe> o sea, hay Padre. que ver más a fondo qué pasa, pero ¿Qué eh, se supone. Hay que Man. hacer un levantamiento de evidencia, un levantamiento y todo eso ah, okay. para saber qué sucede en esa persona que le cuesta establecer límite, porque lo normal y lo natural es que seamos territoriales. O sea, lo normal es que sepamos colocar límite sin dañar a la otra persona. O sea, por ejemplo, si Bella me dice el sábado tengo un compromiso y yo soy de las amigas que la visito todos los sábados, yo Debo entender que ese espacio ya lo necesita para ella Exacto. Sí, sí pero si tú, si tú quieres eh, Disculpa Bella, si tú sí. quieres que eres amiga de Bella Y ella te dijo que tiene un compromiso el sábado Y por X o por Y de la vida Tú la ves, eh, la ves en otro lugar Con otra amiga Lo peor del mundo es ella para ti porque se supone sí, porque que es una no amiga entonces la, cosa. la vas a ver con otra amiga de una vez tú dices Venga, entonces, entonces no ahí se cruza que no ahí se cruza la autoestima que te decía ahorita que imposibilita poner límites saludables porque yo me voy a sentir envidiosa o celosa porque yo no estoy clara de que bella me quiere tal cual yo soy, ella no me está cambiando, ella simplemente está compartiendo como tiene el derecho con otra persona. Eso pudiera comprarse la autoestima, porque de, de, de, Ay, no me digas eso. Ay, pero tú si sí vienes simple hoy, bebé. No, oye, oye. quieres No rapidito, no, a lo que me refiero es que para trabajarlo eso, porque desde que vienen la... Eh, Mi amor, la no ganará dinero, ella se comprara la autoestima, supiste, tú supiste. Entonces, ¿cómo Pero come? Bien, bien, bien. podemos entrenarte bien, bien, bien. Sí. para sí. que la mantengas de manera equilibrada. Márquese porque bella. si tú no te amas, bella. no hay bella. forma bella de Son sobrosos. <ríe> <ríe> Adriana, quiero saber si una persona con baja estima puede establecer límites saludables en una relación. Mira, normalmente lo establece cuando ya se ve en un punto de que porque no como puede salir. ¿Cómo yo te puedo decir a ti? No en un momento dado, si no me conozco. Exacto. Normalmente lo establecen ya cuando se ven en un momento de presión, cuando ya no hay forma de salir. Pero hay una, según los estudios, ¿verdad? Uh -huh. No lo dije yo, sino lo leímos, y creo que lo compartimos casi todos los psicólogos. Hay un problema de toma de decisiones en las personas que tienen baja estima. Y si yo tengo un problema de tomar decisiones, pues voy a tener un problema para poner límites. Entonces, ciertamente, ver, como también. tú dices, si yo no me conozco, si no sé hasta dónde yo puedo llegar y me dejo presionar por el ambiente, yo voy a hacer cualquier cosa, menos Adriana. Adriana, ahí pasa un ejemplo cuando uno en la adolescencia, cuando ¿sí? uno está un poquito más joven, ah, un poquito más joven, que uno tiene una... Él no uno, quiere decir que está uno, medio sí, viejito, ¿eh? Estamos medio <ríe> viejitos ya. Pero cuando hay una etapa, tú mismo. De, eh, hay, una etapa no, man, hay una etapa que <risa> tú sabes que hasta entre hasta los en amigos libertos? somos muy unidos, andamos para arriba y para abajo. Y ya, exacto, ya llega esa etapa que la mayoría no, nos casamos, oh, tenemos una familia. Los ¿sabe? intereses ¿eh? cambian es, Los intereses cambian, la cosa cambia. Así es. Pero siempre hay uno. O siempre hay uno que, que se queda siempre como más atrás, estancado en la vida. Entonces, o tal vez no es estancado, sino, tal vez decidió que esos procesos van a ser más tarde. Más tarde, exacto. Pero uh -huh. él, esa esa persona entiende que ya la cosa no se, se, se molesta mucho. Sí. Siempre uno, uno dice uno qué más, pasa, porque ya no nos juntamos sí. como antes, siempre porque, se lleve quejando. Porque al quedarse en esa etapa. ...le va a demandar a ustedes lo que acostumbraba a recibir... ...porque sus intereses siguen siendo lo mismo ...los que cambiaron fueron los de ustedes... ...y ahí hay un límite sin darnos cuenta... ...ya sí. o sea, tú comenzaste a establecer un límite con esa persona... ...esa persona por el momento se va a sentir mal... ...pero luego te va a entender... ...yo tengo un problemita... ...que yo soy celoso con las amistades... ...es verdad... ...sí, un celo como medio raro... ...porque si yo tengo un amigo... ...con las amistades... <ríe> ...el gordo... ...que cuando estamos bien hablando... Pero si yo lo vi que pasó en el motor con otra gente. Míralo pues, ahí, ahí. Digo, no pues, te apures, pues, por eso porque no <risa> me, me escribió más acá <risa> <calle>, y le digo de <risa> todo porque hay situaciones así. Pero un fin de semana que yo salí sí. tarde a la calle, o okay. sea, me quedé acostado y lo encuentro por ahí. Ah, pues por eso fue que tú no me llamaste sí, Entonces tú, tú lo se los reclamas de claro, inmediato lío, Ah, pero ¿eh? qué se... Dime, dime se en lío, eso. No, entonces, eso Está bueno es que, que lo diga que, en el sentido Entonces Néstor, en que ya tú la sabes la que, que hay que manejar Hay que ayudarte a desarrollar estrategias Para con tus amistades tener límites Tú eres su pana full. Él simplemente decidió en ese momento compartir con otra persona. Es difícil como te Yo, caer. yo entiendo que no va a encontrar otro es néstor como tú. Estoy yo casi segura, ¿verdad? No, que ya dio de una vez. ¿Cómo podemos fácil, implementar decir? los límites saludables en una relación tóxica? Bien. Lo primero es estar consciente de que es una relación tóxica. O sea, ¿Y cuando independientemente es de cuál sea, Exacto. sea con mi madre, con mi padre, con Exacto. mi mejor amiga. Lo primero es eh, ser consciente de que hay una relación tóxica. ¿Y cómo sé que hay una relación tóxica? Cuando la mayoría del tiempo mis derechos se ven violentados. Y afectados. Cuando la mayoría del tiempo eh, mis gustos, mis necesidades personales pasan a un segundo plano y yo todo el tiempo cedo a lo que los demás necesitan. Ojo, todo el tiempo, porque en ocasiones hay que ceder, ¿verdad? Que Cuando queremos a Bella, ayudar. Exacto. Entonces, ¿verdad? Sí, Bella 6. Bella 6. Bella Entonces, eh, entonces primero es identificar que la relación es tóxica, eso es lo primero. Y lo segundo es analizar lo pro y lo contra que te ofrece esa relación uh -huh. y qué tanto tú tienes que ceder para que se mantenga esa relación. Entonces, cuando tú haces ese, esa comparación, ese balance, entonces comienza a establecer los límites. Pero primero, quien tiene que estar claro es la persona involucrada. Bueno, Adriana, gracias. Sí. Eh, un tema sumamente sí. interesante. Todo Muy interesante. Bueno, interesante. bueno, ya Neto va Hay a cambiar, no te preocupes. Que Neto va a cambiar. <risa> no, <risa> no, y ya ve, ya cambió. que me pague las consultas. Sí, <risa> Néstor ya va a cambiar, no porque bella. ya cambió. No, no mi amor, no bella, yo aprendí no hace tiempo a decir ya que me, bella, bella. no puedo. dice que las personas... Eh, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras Gracias. redes sociales Vamos a subir eh, el sí. video de Adriana en nuestro canal de YouTube eh, si y Las personas que quieran comunicarse contigo, Adriana Bien, al 829-679-5889, mi número telefónico Recuerdo que hace 15 días estuve compartiendo con ustedes Y le dije que no estoy en consulta aún Luego lo voy a informar cuando la re eh, abra, la reaperture porque me estoy disfrutando los dos primeros años de mi bebé. Sí. Pero ah, cuando reaperturemos... Que para buscar ayuda contigo no necesariamente ya, la, hay ese que es un límite que ella puso. O sea, no, no, limite, o sea, que claro que no, porque Beye, eh, limite, estamos, estamos para prever... Para prever, para prever prevención es la cura de cualquier enfermedad, ya sea física o psicológica. Gracias a ustedes por compartir los micrófonos osobrosos. Ok, vamos al bumper y cuando, llegue, eh, cuando regresemos, vamos con la pregunta del día. La pregunta del día a las personas que están activos en WhatsApp. Ayer hablamos sobre el Instagram. mis no habló de sobre el Instagram. A la persona eh, está de acuerdo eh, que su pareja lo viva espiando a través de sus redes sociales. Wow. ¿Eso es sano? ¿Está bien eso? ¿Sí o no? Así que la pregunta Doctora, ahí con eh, Relacionado eh, con el exacto, tema. Justamente. Pueden no, escribirnos. No, Así no que ya la ustedes la verdad, saben. No, vamos ya. al bumper. ¿Eh?